Gracias, Amado, Francis, Carolina y a todo el equipo de producción. Un saludo especial a la gente que nos ve aquí en la República Dominicana y en todas partes del mundo. Miren, el día de hoy eh, quiero tratar un tema, el que está de boga, por ahora, ¿verdad? El que está de boga y es que está tendencia en todos los medios de comunicación, eh, redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Son los medios ahora mismo de, de mayor impacto conjuntamente con la televisión. Y hay que también incluir la televisión dentro de ese comentario. Miren, Erickson Fernández, mejor conocido como Mozart La Para, y Abelino Figueroa, mejor conocido como El lápiz consciente, son dos artistas urbanos de la República... Riendo... Eh, sí, no, mira cómo dan eh. los muchachos. Muerto no, de risa, no, <el t> <risa>, la risa pues, vamos, vamos a entrar en ese tema. Y estos muchachos, que son dos artistas urbanos de la República Dominicana, muy talentosos ambos, han entrado en una especie de eh, guerra artística. Una guerra artística que es lo que se conoce como tiraera, ¿verdad? Y esto ha despertado las pasiones en un género que estaba dormido. A raíz de la entrada de la pandemia... Eh, este género cayó estaba prácticamente en el suelo recuerden ustedes por ejemplo eh, el alfa eh, uno de los, el principal exponente urbano a nivel internacional dominicano eh, Backbone en Puerto Rico, estos muchachos estaban teniendo un, un, un auge fuertísimo pero que la pandemia bueno, medio, medio que opacó todo esto ¿A alguien a alguien se le ocurrió la idea porque esto no es fortuito, los que han visto, los que vieron la lucha libre, Jack Veneno, eh, Los Broncos, Pago Hernández, saben que era un show, pero todo el mundo se lo disfrutaba. O sea, tú sabías que era mentira, pero tú te lo disfrutabas. Los que, los que hemos sido fanáticos de la WWF, sabemos que es mentira, lo del show de, de La Roca, lo de los hermanos eh, Bret Hart, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se llaman? De triple X. Eh, bueno, alguien se acuerda de otro nombre de, de estos luchadores? Eh, el Undertaker. Eh, no, el Undertaker. Hogan. Eh, el dominicano. Eh, Stone, Cold, no Hogan. Sí. Los Hogan. Es? Todos ellos. Esto no era más que un show que hacían estos actores luchadores. Y mostraba un espectáculo impresionante que, que movía las masas. Pues resulta que en la República Dominicana algún genio, un genio, se le ocurrió enfrentar a estos dos artistas en una tiradera en este momento. Y le ha resultado a la perfección. ¿Por qué? Porque el lápiz, que hay que decirlo, estaba dormido totalmente. El lápiz estaba en el suelo. El lápiz estaba en la lona. En la lona, pero en la lona. O sea, le habían cantado como 50 y, no se, había y no se había parado. Estaba en la lona. Y esta estrategia que ha utilizado que no sé quién es... y, y yo, no se compara la calidad sospecho, de Mosa con él? Una yo decir, sospecho que el que está detrás de, de esto es... Eh, sí, Moza mejor. Yo sospecho que quien está detrás de esta tiradera es Santiago Matías Alofoque. ¿Cómo? Sí. Porque ese muchacho, igual que Toxic Crow, esos eso, eso, eh, empresarios, son genios. De un genio, pero son genios. Y le sacan el mayor porque provecho a todos. Sí, Aunque sea de lo que sea, <risa> pero son genios. Y esta tiradera, bueno, ha resultado a la perfección. Los muchachos me han mandado aquí, gracias a Génesis Méndez y, y a nuestro amigo Marco de la página trenor.com, porque me, me pasan los datos de una vez así, fresquecito. Esto inició eh, con una, una canción eh, de lápiz donde él le tiró a Mozart la para, titulada Duro por Tu Casa. Mozart le respondió con la canción El Guasón. Le decía, ah, me, creían que era canky y le salió el Guasón. Entonces, Lápiz le respondió con la canción Duro por Tu Casa remix. Entonces ahí ya se formalizó la, eh, la guerra. Mozart la Para le tiró al lápiz con la canción Golpe de Estado. Recuerden ustedes que el lápiz se ha, considerado, ha sido considerado como el papá del rap. Él dice eh, Golpe de Estado, es decir, te estoy quitando el puesto y ahora soy yo el papá del rap. El lápiz le responde con la canción Tú no estás. Eh, eh, eh, Mozart la Para y le tira Game Over. ¿Eh? Se acabó el juego. El lápiz le responde con nueve días. Es decir, ya nueve días, te moriste, ya estamos en tu... Moza la para, le responde que es el papá del lápiz. Una canción, y entonces... ¡Ay! Muy fuerte. El lápiz, la última que Pero tiró, de no, el lápiz. Descanso Eterno, que está ahora mismo, tendencia número uno en YouTube, tiene par de días en eso. Eh, de ayer está número uno. ¿Y cuánto tiempo? Fue tiene? ayer que salió, muchacho ¿verdad? Ayer, ayer salió. 4.2 millones de visitas. Y, oigan esto: para los que piensan que es algo dominicano, en Estados Unidos, ayer fue, o tiene dos días, número uno en Estados Unidos, en tendencia en YouTube. O sea, en Estados Unidos, donde están todos los romperos del mundo. Y ahí está, ha estado dos días número uno. Y número 5 a nivel mundial. ¿Por qué es esto? Estos muchachos son geniales. En la República Dominicana el tema era... Danilo, eh, que si no va para la juramentación... Que si no va a estar en el discurso... Que si Luis Abinader... Y estos muchachos tumbaron todos esos temas... Y impusieron un tema. Lo impusieron ellos. Dijeron esto es lo que va y lo impusieron. ¿Qué pasa? Además de felicitar al genio, que yo presumo que es Santiago Matías, no tengo la certeza, pero presumo, porque veo que él está por el medio eh, jugando, ¿verdad? Con esa parte, y es uno de los que más le saca provecho a esto. Eh, además de felicitarlo a él, también quiero desarrollar brevemente lo que tiene que ver con el contenido de estos muchachos. La sociología. De, de, de este tipo de, de, de música hay que entenderse en lo que tiene que ver con la expresión popular. ¿Qué es lo que ellos expresan? A propósito, y aquí no quiero que, me, que, que, que se me ofendan los, los muchachos de, del, ¿cómo se llama? del género, no quiero que se me ofendan, pero hay que explicarlo desde el punto de vista que uno lo entiende profesional. ¿Qué se expresa en estas canciones? Se expresa la sociedad en gran parte. De la caverna No ellos, sino lo que es la sociedad realmente Violencia Hay mucha violencia En esas canciones Tanto del uno para el otro La violencia que se vive en el barrio Porque ellos lo que expresan es lo que ellos viven día a día Esa violencia dura Del barrio, no es la, no la violencia de arriba De los riquitos, cuelloito Blanco no, la, ni, la, ni siquiera la que vivimos nosotros La violencia que vivimos nosotros es una violencia eh, eh, eh, Dulce, la de los barrios La del tigueraje. Eso es lo que ellos promueven, eso es lo que ellos expresan eh, eh, más bien El maltrato al ser, cuando digo maltrato al ser hablo del hombre y de la mujer Normalmente en esta canción la mujer siempre queda denigrada, queda como un trapo, queda como algo que se utiliza Pero esa es la expresión del barrio El machismo se ve reflejado mucho aquí en estas canciones Y el lenguaje eso es básicamente en estas dos tiraderas eh, utilizado más por el lápiz que podemos la para que se Mozart se ha destacado por tener una, una lírica más limpia ¿sabes? más menos agresiva menos soez que la del lápiz pero en sentido general eso es parte de nuestra cultura y yo quiero felicitar a, a estos artistas y al, al genio que creó esta tiradera, esta guerra porque han logrado su objetivo y han logrado señores colocarse nueva vez en número uno en todo en 30 segundos 30 segundos para decir Las canciones eh, 2 millones, 4 millones 3 millones, 500 mil 2 millones, 800 mil Dice es que de vista? Sí, de vista okay. Y la última del lápiz 4 La última del lápiz 2 millones 243 mil En apenas no, 4, dos, millones. Eh, 4, millones, 4, 4 millones 4 millones 4 millones 4 millones 4 y 243 5. mil Visitas en, en apenas 2 día. días Sin embargo Son genios Son genios sin embargo, señores, eh, oigan, denme audio aquí en, el, en, en, la, en la conexión del teléfono que tiene Deme Denme audio. Eso es una producción musical.